Protegida en una carcasa, viaja frágil por la galaxia, un anaco de pura masia, ¿de dónde ven? Con destino desconocido, llega un mundo recién nacido, sente miedo e frío, ¿y e qué hacer? Sentir a tierra nos permite ver pasajos en la cabeza y e protegerte también. Día como un relampo, nota dentro un pequeño cambio, pura química, trabajando. ¿Qué puede ser? Con asombro inusitado, panorámico elevado, veo mundo coloreado, y esto esta vez. El pasado.